Seguimos con el siguiente punto. La siguiente propuesta es la LAC 2022-3, en su versión 1, el manejo de recursos recuperados con origen en la reserva para infraestructura crítica. Invitamos a Edmundo Casares a presentar la propuesta con el mayor octanaje posible. No, digo con la mayor claridad posible. Eso es acá. Recordemos que el autor tiene 18 minutos para exponer la explicación de la propuesta. Así que bienvenido, Edmundo. Gracias. Buenas tardes. Eh, yo vengo a hablarles de esa propuesta. Que, okay. Básicamente lo que establece esta propuesta es qué se debe hacer con los recursos que se recuperen y que hayan salido de la reserva de infraestructura crítica. Eh, el problema que yo veo es que si estos recursos no son manejados de una forma particular y, y en específico regresados a la reserva, se van a diluir en el pool de recursos que se están utilizando para atender a todos los que están esperando por espacio en, en la lista de espera por espacio de direcciones IPV4. En, en que ya me perdí, no sé a qué le apunto. En el largo plazo, de no de este aplicarse esta propuesta, el espacio que se recupere de aquellos proyectos que sean fallidos o que decidan cerrar y devolver las direcciones, va a llevar a que se agote la reserva. Eh, no tengo un estimado de cuándo podría ocurrir eso, pero es evidente que el no proteger estos recursos en un plazo determinado va a llevar a ese efecto, que se agote la reserva y eso puede tener un impacto en toda la infraestructura que posteriormente se quiera generar o que sea necesario generar en la región. En, en sí, el, el texto de la propuesta eh, agrega algunas especificaciones en mi idea es que sean tres partes del manual de de políticas no sé ok en el 2332 en donde se establece la, la cantidad de direcciones que se pueden asignar a las solicitudes en 235 en donde se establece la reserva y en el punto 71 que es donde se habla del proceso de revocación de recursos en y el texto realmente no es muy complicado, es simplemente agregar la especificación en estos tres lugares. Eh, bueno, este. Ese es el texto que, que propongo que se agregue. Eh, en el primer caso es este, pues hacer explícito que, que la organización que recibe ese espacio, ese espacio recuperado debe volver a la reserva. En el segundo caso, es que, que las direcciones que se asignaron a partir de esa reserva deben volver y guardar una cuarentena para volver a ser utilizadas posteriormente. Y en el 7.1. Pues hablando de, del proceso de recuperación, que se tenga la atención de, de analizar de dónde proviene ese espacio originalmente y si viene de la reserva de infraestructura crítica, que sea devuelto a la misma para tratar de preservarla lo, el mayor tiempo posible. Y eso es, es todo lo que establece la propuesta y no tengo, no tengo ningún otro comentario. Si tienen preguntas, por tu gusto, no sé. Muchas gracias, Edmundo. Ahora invitamos a María La Rocha del Staff de Lagnit para presentar el análisis de impacto en cinco minutos. Bueno, a ver, qué me ande vamos. <ríe> que me de esto, vamos. Que me dé bolilla. Lo rompió el mundo, eh. Bueno, ahí estamos. Análisis de impacto, entonces, para la 2022.3. Comentarios del staff. Esta propuesta, este, si nos parece oportuna, eh, pero tenemos un comentario respecto a, a, al texto en sí mismo, que vemos que hay, este, se, se repite en algunas secciones, entonces lo que comentamos es que es complejo mantener textos similares a lo largo del manual, entonces creemos que es suficiente con incluir la modificación únicamente en el punto 235. Eh, nuestras recomendaciones es eliminar las otras dos secciones que es la 2332 y 71 en el texto propuesto. Insisto, es para que quede más clara la redacción. Eh, no identificamos que esta propuesta tenga impacto en los sistemas de LACNIC. Haremos la consulta pertinente a los NIRS eh, y eventualmente actualizaremos esta sección de esa necesaria. Eso es todo. Gracias. Gracias, Mariela. Ahora vamos a iniciar eh, el tiempo de discusión, por lo que invitamos a todos a compartir sus dudas, comentarios, opiniones. Eh, reiteramos la casilla Q&A y levantar la mano en el Zoom. Están disponibles únicamente después de haber presionado el botón Join. Van a poder elegir también el idioma portugués, español o inglés. Um, también están disponibles los, los micrófonos en sala. Por favor recuerden decir su nombre, país y organización. Cuando, cuando comenten, háganlo completamente en su idioma nativo. Ah. Recuerden que tenemos las traductoras, si mezclan en eh, español, portugués, o inglés, castellano, háganlo solo en un solo idioma. Gracias. Gracias por la creación, Tomás. Eh, contamos con dos minutos eh, para hacer la pregunta al autor, y el autor tiene dos minutos para responder. Así es que comenzamos. Por favor, adelante... I'm Max Larson Henry from, from Haiti. So I, I would like to express my full support for, for this proposal. Um, I'm working for uh, CCTLD and I've been working for an internet exchange point for, for 10, more than 10 years. And in the Caribbean, it is still a, a reality for uh, a lot of territories to have to put in place um, such infrastructure. And that's why we call them critical infrastructure. And I think that this is a, a minimum that we need to do as a community to make sure that those new initiatives can find uh, necessary resources to establish themselves and to make sure that they are sustainable. So uh, thank you for coming up with this um, uh, proposal and I, I fully support it. Thanks. Thank you for your support. Okay. Hugo, adelante por favor. Adelante, Gracias. Hugo Salgado de Nick chile de .cl eh, Bueno, repetir un poco lo mismo que decía Max, eh, los STLD somos uno de los que nos beneficiamos de, de tener, eh, acceder a recursos en forma, o sea, por ser infraestructura crítica y pensamos que, que es toda la región la que se beneficia al tener esa posibilidad eh, al, al mantener los TLD. Eh, consideramos de que eh, por, por nuestra posición dentro de la región, eh, es esperar que cuando empiece el, el sunset de IPv4, los STLD sean de los que tengan que quedarse hasta el final, dando soporte. Entonces, ya, además hay, hay muchos STLD pequeños que incluso no tienen sus propios recursos ahora, utilizan los de su proveedor, y, y pensamos que el, con el crecimiento, o quizás con la interconexión futura, van a necesitarlo. Entonces, Apoyamos eh, absolutamente esto eh, a nombre también del de Nick Chile. Gracias, Hugo. Hola, Hernán Narcidiácono de Argentina, con dos sombreros, con operador de red y plan de trabajo y también con el sombrero de IXP de Cabase. Eh, bueno, manifiesto mi apoyo a la, a la propuesta del mundo. Eh, la realidad es que me parece que es un tema de, de sentido común. Eh, la realidad es que las infraestructuras críticas nos afectan a, a todos y, y la realidad es que eh, la, si lo miramos desde otro lado, la vuelta al, al, al pool general me parece que no soluciona el problema de la lista de espera que tenemos. Así que creo que como sentido común tenemos que priorizar las infraestructuras críticas y por eso doy mi apoyo. Gracias, Gracias Hernán. ¿El mundo ¿algo que quieras agregar antes de pasar a la siguiente pregunta? Uh -huh. No, eh, muchas gracias por su apoyo. Eh, vi el análisis de impacto y no tengo problema en, en modificar la propuesta para, para el texto como lo sugiere ah, gracias, el ACMI. Gracias, mundo. Pasamos a la siguiente pregunta. Buenas tardes, Jaime Cruz, eh, represento al IXP Chile, eh, pit Adica, y nosotros estamos de acuerdo con la propuesta. ¿ya? Nosotros hemos usado asignaciones de IP en, de, porque somos de infraestructura crítica y estamos de acuerdo en que si se devuelve eh, eh, dirección de IP, vuelva al mismo pool. Muchas gracias. Gracias, gracias Jaime. Lito, adelante. Hola, Lito Ibarra del Salvador. Eh, pertenezco a una organización llamada SBNET que fue fundada hace 20 años, eh, jurídicamente, pero existía de antes, virtualmente. En todo caso, es la organización que administra el punto SB, el, el dominio de nivel superior para El Salvador, y también auspicia, eh, desde hace, lo ha tratado desde hace años, pero se ha logrado ya, el punto de intercambio de tráfico de El Salvador, Ixal. Eh, por tanto, creo que conocemos de primera mano qué es infraestructura, infraestructura crítica, Sabemos que está en el núcleo de Internet, que es vital para cualquier cosa y por tanto respaldamos ampliamente esta propuesta porque es, creo yo, algo de lo mínimo que incluso tenía que haber estado puesta de antes, pero, pero uh, lo respaldamos completamente. Gracias. Gracias, Lito. Gracias, Lito. Patar, adelante. Sí, Ricardo Patar, eh, a favor de la propuesta, eh, tenemos ahí, el, por el nombre ya indica la importancia de la infraestructura infraestructura crítica ese, ese pool de direcciones fue creado justamente para posibilitar atender a los que ven en el futuro nada más justo que las direcciones que por ventura se utilizaron y no se utilizan más en ese contexto regresen y que se pueda utilizar a otras que ven en el futuro con, la misma, eh, con, la misma, con el mismo tipo de servicio que sea crítico Gracias Patara Adelante aquí en el medio, por favor. Sí, buenos días, Pablo Ruiz Díaz de Interred Panamá, el IXP de Panamá. También apoyamos la, la propuesta, entendemos y estamos viviendo el tema del crecimiento de los IX. Y es muy importante contar con estos recursos eh, para, la, para la comunidad local e internacional. Gracias. Muchas gracias. Vamos al micrófono aquí, a la izquierda. Adelante, por favor. Aquí, adelante, por favor. Hola, buen día. Buen día a todos. Carlos anabrea del PIT Bolivia. Sí, efectivamente, viendo algunas métricas de la región, como que ya hay puntos de intercambio de tráfico que se presentan un 30, 40, 50, a veces hasta 60% de que se hace el intercambio de tráfico a nivel local. Y como que el, el, la, el, los puntos de intercambio se vuelven, obviamente son una infraestructura crítica, pero digamos, si se si, si diera el tema de... de, de no tendríamos recursos como que se vuelve más crítica, ¿no? Entonces creo que la, la propuesta del compañero es muy atinada y, y, y la apoyamos, ¿no? Gracias. Gracias. Vamos para aquí, adelante por favor, nombre y país. Buenos días, eh, mi nombre es Sergio Tenorio de Crix Costa Rica. Eh, también estamos a favor de la política, creo que es algo importante para todos en la región como XPS eh, contar con con, con este pool por así decirlo, de direcciones extra que podamos tener ahí para poder solucionar muchas cosas en la región. Entonces creo que estamos completamente a favor. Muchas gracias. Vamos al micrófono aquí en el medio. Eh, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Pertempráetel de Perú, del Perú X. Eh, también eh, me quiero manifestar que estoy de acuerdo con la propuesta y me parece muy pertinente porque permite mantener el espíritu de la creación de estos recursos para infraestructura crítica. ¿no? Y como justamente decía Hugo, eh, si bien estamos todos tratando de migrar a IPv6, sí hay que estar también preparado para ese sunset de IPv4 que va a durar un buen tiempo, y yo creo que hay que asegurar que eh, tengamos la infraestructura, o sea, tengamos la IP para esa infraestructura crítica que se está creando y que se va renovando. Gracias, Salvador. Mauricio, adelante. Gracias, Mauricio Oviedo, del coordinador del grupo técnico de la QX de Ocium, y nuestra parte también estamos de acuerdo con, con la propuesta. Es excelente el buscar maneras de proteger estos recursos para infraestructura crítica. No vemos que si después hay que crear, por ejemplo, un punto de intercambio de tráfico, tener que esperar cinco años para poder recibir estos recursos sea algo que tenga sentido. Por el contrario, va a ser para apoyar a los mismos proveedores, a los diferentes... Eh, actores dentro del de ecosistema, así que estamos de acuerdo y que atinado que lo puedan proteger de esta manera. Muchas gracias, gracias Mauricio. Vamos al micrófono aquí, adelante. Hola, soy Gilberto Burgos del IXP Yucatán de, de México. Me manifiesto a favor eh, y no solamente eso, lo, lo felicito, lo aplaudo, Edmundo. Eh, es una observación muy importante y muy atinada que hayas puesto atención en este tema eh, que le da vida y valor a la columna o una de las columnas más importantes del ecosistema de Internet que son los IXP. muchas gracias, gracias. muchas gracias aquí adelante por favor el micrófono en el centro buenas tardes nuevamente desde Argentina y CXP de la costa atlántica Argentina yo y mis colegas estamos a favor de esta propuesta nos parece excelente y apoyamos a todos los que están a favor de esta propuesta gracias muchas gracias Ariel adelante Hola, ¿qué tal? Gracias Ed, eh, está muy bueno lo de la infraestructura crítica, pero yo en este caso voy a hacer, un. me parece que habría que hacer alguna aclaración. Eh, la cuestión de infraestructura crítica me, paría, me, me parece que habría que, que mejorarla. Eh, principalmente porque vos hoy tenés herramientas y no me maten los XPs, pero el, yo creo que el problema mayor que ustedes tienen es el crecimiento de sus clientes y no la reservación de direcciones para, para el uso en el XP mismo. Porque hoy hay herramientas lo, lo fuimos a checar RFC 5549, lo hablamos ayer, en donde vos podrías enrutar tráfico IPv4 por sobre direcciones locales de IPv6, lo cual hace que un IXP pudiera no necesitar más bloques dedicados de IPv4 para funcionar. Y eso funciona, está implementado en un montón de lugares, y me parece que esos bloques quizás se podrían analizar si se pueden, en realidad, destinar a los clientes de los IXP que hoy en día no se pueden conectar. Es solo una, una apreciación que me parece que habría que tenerlo en cuenta gracias. Gracias. ¿El Mundo? Sí, me parece que es una, una buena observación, pero sí me parece que requiere algo más de análisis, sobre todo en lo que mencionas de los clientes que están conectados a mi XP. Y, bueno, esta propuesta no llega tan lejos. Es un tema que, que sí creo que vale la pena analizar. De todas maneras, agregando un poco lo que dice El Mundo, creo que tu propuesta creo que separa también los recursos recuperados, ¿no? Cuando es infraestructura crítica, que vaya para, ese, para esa reserva y cuando sí. no haya salido infraestructura crítica, que vaya realmente para los ISPs del. Mm. Es, es, ¿Es así como entendimos? No. ¿En, el, en la uno que está modificando? No, la propuesta es simplemente establece es que si lo usaron, ese espacio de direcciones salió del pool de infraestructura crítica y no se utiliza más, que regrese al mismo pool. Al de mismo donde, pool de donde corresponde. De, de donde salió. Ah, en este caso, entonces, un IXP que, que desaparece, haya, que desaparece y, haya, y haya recibido ese espacio antes de tener el barra 15 para infraestructura crítica, ¿dónde volvería ese, ese bloque? Solo para aclarar a la comunidad. ¿Volvería al, al pool central? Um, ese, ese punto no lo. A ver, no, a ver. no sé, porque. No sé sí. si. A ver, no sé, no sé si... Ese de... barra 15 se generó por allá de dos 2000... sí, como 18. 15, ¿No? Me 17, parece. 18. Más o menos. Sí, sí. Estábamos hablando de que se hubiera generado antes de esa fecha. No, no sé si eso se envió en análisis de impacto o alguien del staff puede aclarar. Si todo el pool que se... Re se recupere de IXP, vuelve al pool de Barra 15? o Solo para aclarar la, la, la pregunta de, de, o el comentario de Ariel. Hola, eh, Alfredo Verderosa, staff de LACNIC. Eh, nosotros, como interpretamos la política en el análisis de impacto, lo que salió del Barra 15 vuelve sí. a la sí. reserva, sí. lo que se asignó antes va al, al pool general, va a estar seis meses en cuarentena y se va a asignar a los ISPs. Esa fue la interpretación que tuvimos nosotros. ¿Ariel? Ta. Muchas gracias, Alfredo. Seguimos con la siguiente pregunta aquí en el centro. Salvador Vaquero, en este caso eh, del IXP Monterrey, eh, estamos en desarrollo, uh -huh. y sí estoy totalmente de acuerdo en, este, en esta iniciativa. Me parece que nos hace falta más infraestructura común en algunos países, particularmente en México, y creemos que eso nos ayudaría por, para poder crecer más la parte de infraestructura crítica en México. Gracias. Muchas gracias. Jordi, adelante. Jordi Palet, en contra de la propuesta, eh, casualmente Ariel y yo comentamos hace unos minutos cuando se estaba presentando y aunque inicialmente me parecía buena idea, sinceramente, eh, nos dimos cuenta de que realmente creemos que no es necesario. Eh, Ariel mencionó, buscamos el RFC, es el 5549 que permite sin necesidad de direcciones IPv4 eh, usar solo IPv6 para eh, enrutar tráfico IPv4, con lo cual si técnicamente está resuelto, ¿por qué lo vamos a resolver con una política que supone eh, probablemente más costo, más, más eh, digamos eh, carga de trabajo para, para la CNIC etcétera y para los otros REITs? O sea, exactamente igual, ¿no? Entonces. Creo que realmente hay que repensarlo porque quizás que no es conocido el RFC 5549 y por eso no se ha observado que, que hay una solución técnica eh, perfectamente legítima que además eh, ayudaría con más motivo al despliegue de IPv6, que creo que al final es el objetivo de todos. Gracias. Gracias Jordi. Yes. Mariela, no sé si quieres comentar algo respecto a alguna, alguna, algún comentario anterior o quieras aclarar algo o es un tema nuevo. No, aprovecho para hacer solamente un comentario sobre el análisis de, de impacto, sobre lo, lo que referimos nosotros a los textos este, duplicados o repetidos, similares, digamos, en, en, en la propuesta. Nada más que recuerden que de, si los moderadores lo consideran, eso puede ser tratado en la instancia editorial directamente. Eso solo. Sí, gracias, Mariela. Vamos a, a la pregunta del señor, por favor, adelante. ¿Usted está en micrófono? Aquí micrófono? Ah, bueno, entonces vamos con con Hernán, adelante por favor. Hola. Buenas tardes, Armando Gileski, por mí mismo. Eh, estoy completamente a favor de la propuesta, yo la entendí eh, así como el staff, como está redactada, que vuelve al mismo pool, eh, y me parece que redunda una eh, buena política para toda la comunidad, más allá de la infraestructura crítica eh, beneficia a la comunidad toda y eso lo quería recalcar, gracias Gracias Hernán gracias. vamos con Patara ahora entonces, Patara adelante Sí, Ricardo Patara agregar un punto a los, coment a los comentarios de Ariel de, de Jordi. está eh, bien eso, la idea es muy interesante que hay unas para los IEXPES, pero hay que recordar que la política no, no asigna direcciones solamente para IEXPES hay para CCTLD también, entonces esa solución no se aplica a eso. Y agregar también que tampoco esa propuesta trata el tema de cómo se va a utilizar los recursos, es más, para garantizar que los recursos que una vez fueron reservados para ese fin se quedan para ese fin. Que hay soluciones para el XP, excelente, pero la propuesta trata de garantizar que el uso original se preserve para las direcciones que, que regresen. Franco, algo en Zoom? Le invitamos a todos entonces a participar también en el Zoom. Eh, damos unos minutos. Sí, tenemos, tenemos. Adelante, Ariel. No, bueno, aclarando un poco, por eso yo les decía, eh, habría que redefinir el concepto de infraestructura crítica porque ahí se, o sea, entiendo que se, se hablan de un montón de cosas a la vez, y no es intención de, de, de alguna manera de perjudicar a, a nadie, pero digo, desde mi punto de vista, me parece que el mayor problema de, de los IXPs es que hay miembros que no se están asociando por no tener bloques. Entonces, si de alguna manera hubiera, particularmente hablando de ese caso, no hablo de toda la otra infraestructura crítica. Digo, quizás si hubiera alguna forma que técnicamente existe de que los equipes liberen algunos bloques, esos bloques se podrían usar para hacerlos más grandes con más clientes. E Esa es un poco la postura, no no sencillamente salir a, a matar al equipo. Ah, gracias, Ariel. Douglas, adelante. Um, eh, por favor, si, en em, si, em portugués, por, por favor. Sí, eu, Si yo si soy si, Douglas, do Brasil, imaginemos que yo soy una persona de má índole, soy safado y e está faltando IP para mí. E eu falo, bom, agora eu vou fingir que abriu o IXP. Quero entrar na fila e ganhei prioridade na fila. Esse é o problema. Objetivamente, esse é o problema da questão. Então, talvez, a colocar se vai ser para IXP, obrigatoriamente vai com ROA com a SN0 e o cara não fica roteado. Aí, acaba com o interesse do cara pular a fila e ganhar uma prioridade que ele não deveria ter. Essa é a minha sugestão. Obrigado. É certo, Douglas. El Mundo. Adelante Hernán. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés, represento ah. a Cabase. Y un poco eh, en lo que dice Ariel respecto a, a la otorgación para infraestructura crítica, eh, recuerde que en, nosotros tenemos servicios en los equipos eh, de CDNs eh, que nos exigen tener directamente IPv4. Entonces, el que no vuelva esos recursos a, al pool de infraestructura crítica haría que no podamos ofrecer esos servicios. Entonces, nada, que lo tengan en cuenta, nada más. Muchas gracias, Andrés. Bueno, ¿algún otro comentario? Iniciamos Bien, vamos entonces a iniciar. La temperatura. Sí, sí, sí. Este, la medición de, de temperatura eh, para eso vamos a pedir ayuda al staff de ACNIC para que nos ayude con el sondeo los que están en Zoom reiteramos que va a salir un cuadrito que dice votación pero no es una votación y bajo ningún concepto será tomado como una votación el staff de ACNIC por favor si nos dan una marca en el soldeo, entonces, aquellas personas que están a favor de la propuesta de mundo que es la LAC 2022 3 versión 1, que levanten la mano. Mantengan así, por favor. El staff me confirma cuando tenga contado. Bueno, pueden bajarlo, por favor. Muchas gracias. Aquellas personas que están en contra de esta propuesta, por favor, levante la mano. La pueden bajar, por favor. Aquellas personas que se abstienen, por favor, levante la mano. Muchas gracias. Bueno, la propuesta LAC 2022-3, en su versión 1, el manejo de recursos recuperados con origen en la Reserva para Infraestructura Crítica, cumple sus ocho semanas de discusión el día 11 de octubre del 2022, por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, los moderadores vamos a comunicar a la comunidad si la propuesta alcanzó consenso o no, por lo que invitamos a seguir discutiendo esta propuesta en la lista de políticas. Eh, vamos. Muchas gracias, El Mundo, por tu presentación y un aplauso, por favor. Terminamos diez minutos antes. Estoy, estoy, estoy vez, celoso, eh. porque a vos te tocaron todos a favor, todos amigos. Bueno. A mí me tocaron todos en contra, todos. ¿Te lo hicieron a propósito? Me lo hicieron a propósito, sí, seguro. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, te, nos vamos a ir al almuerzo. Les pedimos que vuelvan puntuales a las dos de la tarde, uh -huh. ya que tenemos dos propuestas más para analizar y discutir.